¿Qué tal gente? Hoy vamos a video reaccionar a una de las canciones de Andreas junto a John Avey titulada Mía. Esta canción está disponible en el canal de Andreas donde lo vas a poder ver sin intervenciones. Así que después de ver esta video reacción vaya para allá, suscríbete al canal de Andreas de John Avey y deja un comentario en dicho video, así que vamos a darle play y espero que les guste, también no olviden suscribirse a mi canal de música urbana nacional en donde se apoya el talento peruano, así que le doy play. Me gusta cómo empieza la canción, este tema es producido por Jay Lee. Baby yo no sé, baby yo no sé Llevo varios días pensándote Si me dieras solo una noche, baby Preparo el vino y en mi coche Te paso a buscar y te hago mía Voy a cumplir todas tus fantasías En el cuarto de un hotel vas tardándote Fin de semana haciéndome, no te paso a buscar. Esta canción fue estrenada hace tres semanas todo, y hace un momento acabo de ver de que está todo por todo llegar todo a las 30.000 visitas. Fin de semana haciéndome, no yeah, te busco como un crack. al crack. crack. soy tu baby shark. shark. Erótico cuando te canto trap. Maleante como tu pa cuando te canto rap. Profitizen yeah. con el chic-chic-clack. Yeah. Maleante como Tupac cuando te canto rap, Flow 57 con el Chick Chick plug Todos sabemos quién es John Avery. Cuando John A. canta, no decepciona. Y aquí una prueba. En mi cielo despejado, wow wow, con mi perro más que no es enamorado, wow wow, enviciado, exagerado. Amo tu presente y acepto tu pasado, wow wow. Para mi estado de WhatsApp, amo tu presente y acepto tu pasado. Wow, yo Avey, sí que la rompes. Mis respetos. De igual forma para Andreas, que empezó con un goro bien pegajoso y que lo vamos a volver a escuchar en el transcurso del video. Atenciones en la cama, fumo plones, ella tiene su ¿Vieron el pasito de Andreas? Por aquí. Ahí está, ahí está el pasito. Oye, tres el pasito. Vamos a repetirlo, a eh. ver. pero escuchando el tema. No sé qué pasa conmigo y no quiere ir a casa Conozco su verdad Conmigo la pasada genial No me puede olvidar No sé qué pasa Se enviseó conmigo y no quiere ir a casa Conozco su verdad Conmigo la pasada No me puede Ey, si tú tienes una novia que no quiere ir a casa por estar contigo porque le hace sentir bien. Deja un comentario. Te paso a buscar, y te mía. Voy a cumplir todas tus fantasías. En el cuarto de un hotel vas tardándote todo el fin de semana asesándome. Te paso a buscar, y te mía. Voy a cumplir todas tus fantasías. Si me diera solo una noche, baby, Preparo el vino y en mi coche. Te paso a buscar y te hago mía. Voy a cumplir todas tus fantasías. En el cuarto de un hotel, no escartándote. Todo un fin de semana haciéndome No sé qué pasa. Se envició conmigo y no quiere ir a casa. Conozco su verdad. Conmigo la pasa genial. No sé qué pasa, se envició conmigo y no quiere ir a casa. Conozco su verdad, conmigo la pasa genial. No me puedes olvidar. You name me, baby, baby, baby. Andreas, Dímelo Calientito Boys, el rey del Pacífico. Qué gran canción, realmente muy pegajosa esta canción. Creo que escuchándola tres veces ya me la memoricé ¿Qué esperan mi gente? Después de esto vayan al canal de Andreas y sigan reproduciendo Descárguenlo en www.musicaurbananacional.com Que es mi página web donde apoyo el talento peruano Ahí vas a encontrar los últimos estrenos